Una pinche caoba holandesa chingona. que tranza bandita todo chido vengo de una junta del jale y me acaba de avisar mi compa el rafa que el batillo ya viene con los muebles no sé si se acuerden que había subido como al canal que Bluterrier como el business que tengo con mis camaradas nos habíamos cambiado aquí el edificio main está aquí atrás así que nos faltaban por ahí unos muebles y hoy los traen ya en un rato así que ya dimos órdenes de que los dejen entrar así que espero que ya estén allá arriba si no han visto ese video lo voy a dejar por aquí arriba en las tarjetas o algo así para que lo chequen. Ojalá que ya traigan los muebles para irle dando forma a la oficina y que quede como más chido. Ay, okay, pero no te dejes, ya nada más a una última toma y nos vamos. ¿Es que <risas> no, güey. ¿Qué que transa banda? Pues ya este es como un update de la oficina. Si no tuvieron chance de ver el video, por aquí va a estar apareciendo... En la cara del airflow Por allá atrás. <risas> El otro video donde fue como una intro de que nos cambiamos de aquí al edificio Main. Andamos a hacer unos muebles más chidos para que quedara más chida la oficina. Esta es como una mesita que vamos a usar de juntas, slash, comedor, forever. Y esta es la otra mesa que está más perra, Esto es como la mesa de trabajo. Pura pinche caoba holandesa, chingona. Así está verga, la neta. La mascota. Pequeño recorrido de cómo quedó todo el pedo. La estación de entretenimiento. ¡Ja, un área de trabajo, eh, ya como un poquito las juntas o no sé, acá otras dos estaciones de trabajo en la banda, pues, no sé, va a ser como un mural aquí chingón que se va a entrar el airflow o alguien, no, no el airflow no, alguien alguien pro. Alguien pro? Alguien pro. Aquí hay algo chingón, una frasecita trucutru, mamalona, que, que motive, ¿no? Básicamente, güey. Acá el área de, de pinche pintarrones. Pues nada, ya va tomando forma este pedo. Que ya saben, a la orden para el desorden. Blue Terrier. aquí abajo voy a dejar sus redes sociales para que los sigan y pues todo ese pedo interactúen ahí con la banda. banda pues después del jale fue un día un poquillo largo los muebles acumular la oficina hacer el trabajo normal así que pues venimos por unas chéves y pues ya estuvo por hoy porque ya es algo tarde así que hasta aquí vamos a dejar el vídeo ya sabes si te gustó dale like compártelo con la banda no olvides suscribirte al canal haciendo clic en el botón que está aquí abajo y pues recuerden que los campeones no usan drogas Hey, qué tranza banda, si llegaste hasta aquí Menos no estuvo tan aburrido el video Así que suscríbete si aún no lo has hecho Haciendo clic en la foto de perfil Que está apareciendo de este lado También puedes checar esos otros videos Que están apareciendo de este lado Contenido de skate, vlogs, ya sabes Puros videos padrinos, cotorros Nada, aquí voy a estar esperando hasta que veas el siguiente video De este lado, puede ser este que sea O suscríbete Aquí está esperándote el botón Hazlo, le clic aquí los videos de acá